Bienvenidos y me invitamos a... Na... ¡Uvaga! Hispansky. ¿Están listos de notas? ¡Vamos! Hoy tenemos un tiempo que es muy divertido para muchos polacos. ¿Por qué es así? Ahora no es la primera palabra. Tenemos el verbo perder, y es yo... pierdo. Pierdo, mój bien. Yo, pierdo? Ale to, że to jest śmieszne, nie znaczy, że to nie bardzo, bardzo ważny czasownik. Bo po polsku to znacie zgubić, tracić i przegrać. Bardzo ważna sprawa. A też perversy znacie zgubić się. No to nie jest tak ważne, bo teraz mamy GPS i generalnie nie zgubimy się. Ale te są sprawy, które mogą nas Perder. ¿Una cervecita? ¿Eh? No, no, no, que a mí la cerveza me pierde, yo no, no me procuro no tomar. Venga, que, que invita a la casa. Venga, vale, una, venga, por no hacerte el feo, eh. Pero a mí es que esto, la verdad que me puede perder, eh. Muy buena. Ah, buena esta, eh. Está buena. ¿Otra? Pero ya la última, eh, que si no pierdo el autobús nocturno, el de vuelta a casa y... Venga, ponme ya la última, ¿no? Que no hay dos sin tres, hombre. Ahí está, muy bien. Anda, y no tomas ya cerveza. Yo he tomado más cerveza que ha llovido en Galicia, chaval. Eh, niña, ¿dónde vas? Que mirándote me pierdo. ¿Sieres? Esta sí que esta no, no, sé, no me la pierdo yo, esta, esta no se me pierde, pero vamos, ni de Blas, esta me traiciona, esta me mi Resulta que a los niños no le gusta mi pelo de Richard Webb, pero yo no entiendo por qué, a mí me da igual. Otra cerveza, camarero, venga ahí. Ay, yo triunfo, me da todo igual, por esta que triunfo, por mi cuerpo serrano. ¿Está pavita, ¿Qué es lo perdido? lo que perdido? perdido? ¿Qué es que transportó. el ¿Qué el que ¿Qué ¿Qué Teddy Lepipovich, perderse algo. Tenemos los mejores hoteles, con piscina privada, monitores calentoros, muchas playitas, chiringuitos con paella y sangría y wifi. ¿Te lo vas a perder? Tenemos la mejor exhibición de coches raros con ruedas grandes de cojones que hacen cosas raras entre llamas. Chicas en bikini y wifi. ¿Te lo vas a perder? ¿Sabes que me caso? ¿Que te casas? Sí. ¡Guau! Wow, ¡Qué sorpresa! ¿Y con quién? No lo sé, ya veré. Vamos ah. a tener un banquete con mariscada, ostras, despachos, uh -huh. los mejores licores traídos de todos los rincones del mundo. Claro. Porque está... Y wifi. ¿Vais a tener wifi? Sí. ¿Potente? Yo no me lo pierdo. Allí ¿verdad? estaré. Claro que sí. Muchas gracias tenéis wifi, gracias a vosotros. Yo te viste, no podemos ves ni vos ni a vos ni a vos ni a vos ni Perder vos ni a perder los papeles. Perder la cuenta. Perder la chaveta. Y muy ulubione, que dimame barzo su abon y si decidimos que todo a que de perdidos al río. Y todo todo está na si tienes una pregunta, tienes amigos! Nos vemos.